Buen día, buen día. Bienvenidos nuevamente al Informativo al Día. Estamos comenzando esta, este trayecto de información aquí de la Universidad Nacional de Misiones. Ya les saludo a mi compañero Jorge Castro. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, Florencia. ¿Qué tal? Buenos días, audiencia. Bueno, aquí estamos en el informativo de la Universidad Nacional de Misiones. Con todos los temas que vamos a desarrollar en la jornada de hoy, bueno, vamos a abarcar distintos sectores de las facultades. Hoy está la gente de la Facultad de Humanidades con nosotros aquí, está el decano Cristian Garrido, con él vamos a hablar en extenso sobre lo que está haciendo la Facultad de Humanidades y bueno, sobre las cuestiones vinculadas también con la extensión la salud va a estar presente uh -huh. también en nuestro programa. Hoy. La salud, sí, porque vamos a tratar el, eh, un tema que es una enfermedad endémica aquí con el doctor Felipe Perier. así que quédate porque es de mucho interés este tema. También vamos a hablar de agricultura familiar uh -huh. y otros temas que hacen a nuestra Universidad Nacional de Misiones a muy poquito de cumplir 50 años. Así es. Vamos a compartir una pequeña pausa y ya venimos con todo el desarrollo. Continuamos aquí en el informativo al día de la televisión universitaria y vamos a hablar ahora con el decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Cristian Garrido, para charlar un poco acerca de las actividades, también eh, la currícula, eh, la cantidad de ingresantes que tuvo este año la facultad y otros temas relacionados que hacen a la actividad de esta unidad académica. ¿Cómo estás Cristian? Buenos días Florencia, gracias por la invitación. Bueno, en principio, eh, hablar sobre la cantidad de ingresantes, ¿no? Un tema que estuvo un poco polémico en estos días, Ajá. ha salido una información, pero la universidad, digo, tiene eh, ingresantes todos los años. Eso es, eh, se marca mucho en algunas carreras, en otras también. Eh, comentame un poquito cómo fue en el caso de la Facultad. Bueno, en el caso de la Facultad de Humanidades, venimos con un muy buen número de, de inscriptos, un muy buen número de ingresantes... Al día de hoy estamos superando los 2.000, uh -huh. así que estamos en los promedios, el número que, que habitualmente tenemos. Y además de la, in la inscripción en la sede Posadas, estamos hablando de más de 1.700 ingresantes, también en las sedes del interior, uh -huh. en las estaciones áulicas, este, en este caso Puerto Rico con la carrera de Tice uh -huh. y eh, Garguapé con la carrera de Lengua de Señas. Además, también vamos a tener una nueva corte de la. Eh, licenciatura en gestión eh, universitaria por lo tanto también ahí este, vamos a tener cerca de 150 inscritos aproximadamente ¿Ya están abiertas las inscripciones? para. Por la... lo tanto venimos con, sí. con, muy buenos, con muy buenos números en este, en este momento uh -huh. e incluso pensamos eh, extender un poquito más eh, ya lo uh -huh. hemos uh -huh. hecho digamos, de extender las inscripciones como para uh -huh. favorecer que quienes quieran anotarse en nuestra facultad, quienes quieran hacer una carrera universitaria uh -huh. lo puedan hacer y bueno, además seguimos expandiéndonos por toda la provincia, estamos en distintos puntos del territorio. Eh, bueno, la intención es esa, seguir garantizando el derecho a la educación superior, a la educación pública, a, a partir de la articulación con los distintos municipios. Sí. De esta forma, bueno ampliar el alcance territorial, la llegada que tenemos como institución. Uh -huh. Bueno, hubo firma de convenio también eh, sí. con el Ministerio de Agricultura. Sí, sí la semana pasada firmamos un, un convenio con... Agricultura Familiar, uh -huh. con Marta Ferreira, con la Ministra, con quien eh, venimos compartiendo otros espacios de, de trabajo, ya hace algún tiempo veníamos pensando en la posibilidad de, de avanzar con un convenio que nos permita tener un marco eh, de colaboración interinstitucional como para eh, las distintas actividades que vamos eh, realizando. Así que bueno, logramos concretar ese, esa propuesta que no, nos parece a nosotros como institución, que es muy necesario también, que sigamos avanzando en las articulaciones con los distintos ministerios, este, así también con, eh, bueno, con los municipios, como lo mencionaba. Uh -huh. eh, nosotros firmamos convenio con el Ministerio de Agro y la Producción, también habíamos firmado con el Ministerio de Turismo, uh -huh. este, con el Ministerio de Ecología también, así que venimos ahí con el Ministerio de Cambio Climático, también hemos firmado. ¿Y, ¿Y, y en este, caso, en es, este ¿sí? caso, puntualmente, eh, cuál sería el objetivo de, de, del Ministerio de... De agricultura el, familiar. Eh, en este convenio marco, más allá de las distintas actividades de colaboración en términos de eh, investigación, extensión o, o formación, eh, venimos viendo la posibilidad de llevar adelante eh, una feria franca en algunas de las instalaciones que tiene la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, eh, o eh, avanzar con eh, un, un sistema que lo tiene muy aceitado el, el Ministerio de Agricultura Familiar, que son eh, las bolsas o los bolsones de, de productos de, de la feria. ¿no? Creo que es necesario que sigamos aportando a la agricultura familiar, que sigamos contribuyendo a, a su fortalecimiento, a su crecimiento, y eh, por supuesto también al crecimiento de, las, de, la, de la red de ferias francas que tiene nuestra provincia, como una forma de favorecer el consumo directo ¿no? y, y también por supuesto el, el consumo de productos de calidad y, y con ello también fortalecer la, la soberanía alimentaria. ¿no? Uh -huh. Así que estamos en este proceso de, de ver de qué manera eh, implementar uh -huh. ya sea una, una vez por semana o dos veces por, por mes eh, estas bolsas de productos en la Facultad de Humanidades y eh, estamos viendo también en cuál sería el lugar más adecuado para llevar adelante la feria en forma más permanente los días sábados. Uh -huh. Interesante propuesta, ¿no? Eh, que también los estudiantes se, se suman seguramente. Por supuesto, y es una forma también de mostrar la apertura de la facultad a la comunidad, que es algo que venimos sosteniendo, la necesidad de eh, tener mayores vínculos ¿no? con nuestra comunidad, con las instituciones también, y la Feria Franca nos parece una buena forma también de, de seguir mostrando de qué manera nos vinculamos con, con la comunidad. Uh -huh. Bueno, Cristian, ¿cómo va transcurriendo las actividades en este año nuevo? Estamos, este, bueno, con el proceso de inscripciones, eh, en la segunda semana del curso específico. Uh -huh. El curso específico arrancó en el mes de marzo, dos semanas general, dos semanas específicas, con cinco comisiones presenciales y una comisión totalmente virtual, uh -huh. con un muy buen número de estudiantes que han cursado en forma totalmente virtual. Eh, ya tuvimos sesión también del consejo directivo, la primera ...sesión del, del año... ...y este fin de semana, el sábado... ...hicimos un recorrido por 2 de mayo... ...donde está la carrera de Tecnicatura... ...en Comunicación Social... Sí. ...tuvimos una reunión con el Intendente... Eh, ...y su equipo de trabajo... ...evaluamos y analizamos... Eh, ...la importancia que tiene la presencia de la Universidad... ...y la Facultad en ese municipio... ...y también estuvimos en el inicio de clases... ...de la carrera de Trabajo Social... ...en Campo Grande... ...también allí con, con su Intendente conversando y compartiendo con los estudiantes. ¿no? Uh -huh. eh, voy a aprovechar el espacio también para destacar eh, que eh, para nuestros municipios, para los gobiernos locales eh, y para las comunidades eh, del interior es fundamental ¿no? que la facultad esté, que la universidad esté eh, y que eh, per permitamos ¿no? que los estudiantes puedan cursar en su, propio, claro. en su propia localidad eh, sin tener que trasladarse a la ciudad de Posadas. Y, Pensando también que eso contribuye que los profesionales, a que los profesionales formados en las extensiones áulicas se queden también en, en, claro. en su lugar, no en su ciudad o en la zona de, de influencia. Uh -huh. Porque también las sedes, más allá de estar ubicadas, por ejemplo, en Puerto Rico eh, o en 2 de Mayo o en, en Campo Grande, hay estudiantes de localidades cercanas que se trasladan claro. a cursar allí. Claro, claro. Y también por una cuestión de, de operativa, más que nada de viaje, de ahorrar en... en... Por ejemplo, los albergues, que, sí. que bueno, que están ya con un sí, número bastante importante de ocupación, ¿no? Exacto, los albergues, eh, bueno, la Facultad de Humanidades tiene dos albergues, esos albergues se han ido eh, bueno, completando, hay una demanda importante por parte de bueno, quienes vienen a estudiar a posadas. Eh, y en este contexto actual, donde los precios se han elevado bastante, eh, bueno, tener la posibilidad de cursar en, en tu ciudad facilita mucho más. Bueno, Cristian, no sé si querés agregar algo más, alguna actividad que, que están por hacer. Esta semana, en el marco de los 40 años del retorno a la democracia, uh -huh. el día jueves eh, 23 a las 9 de la mañana, sí. vamos a estar eh, haciendo un pequeño acto y vamos a colocar una placa en el aula 1 del piso 2 del edificio Juan Figueredo uh -huh. eh, en memoria de Ebe de Buenafín. Uh -huh. Esta es una... Una propuesta que surge del claustro de, de estudiantes y que fue aprobada por el Consejo Directivo. Así que bueno, este jueves en el marco de las actividades uh -huh. por la memoria, la verdad y, y la justicia vamos a estar eh, poniéndole el nombre de EVE a, a esta aula. Bien, buenísimo. Bueno, muchas gracias Cristian y cualquier gracias por, cosa, invitación cualquier y por el novedad espacio. Eh, pueden venir. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a compartir una pequeña pausa y ya seguimos con más aquí en el día. Continuamos aquí en el informativo Al Día y vamos a hablar ahora un poco de salud. Lo tenemos al doctor Felipe Perier para hablar sobre gripe aviar, que hay un rebrote, ¿no? Hay un, eh, una especie de rebrote y hay que saber primero en qué consiste la gripe aviar, cuáles son los síntomas, hay que conocer un poquito más. Así que lo tenemos aquí para hablar sobre ese tema al doctor. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por la, por la invitación. Bueno, ¿de qué se trata un poquito? La gripe aviar, bueno, básicamente la gripe aviar es una eh, enfermedad transmitida o como, que tiene como agente etiológico al virus influenza, uh -huh. ¿sí? que ya muchas veces lo hemos escuchado seguramente porque también produce gripe en el ser humano. En este caso es un, un tipo específico que afecta eh, a las aves, ¿sí? eh, que afecta a las aves y que está caracterizado por, ser, eh, por tener una alta contagiosidad, por eso eh, se, da la eh, se da la importancia aquí. Este, es una, es una, bueno, yo traje para compartir un sí. poco un, un mapita, eh, es una eh, patología en, como dije recién, en animales y en animales, este, en aves silvestres uh -huh. y de Corrales que históricamente con los antecedentes se eh, circunscribía básicamente a eh, América del Norte, eh, Estados Unidos, Canadá y eventualmente en México. Uh -huh. La importancia ahora o la, o, la, o, la, o la situación ahora es que eh, si van viendo en los últimos años, en los últimos dos años sobre sí. todo. Fue emigrando, sobre todo en lo que, en lo que hace eh, al corredor eh, del Pacífico, ¿sí? ¿sí? Entonces fue emigrando por diferentes cuestiones epidemiológicas, migraciones de aves, la alta contagiosidad, como dije, como dije recién, y hoy tenemos eh, algo que no se dio, en términos históricos no se daba, que afecta hoy eh, a 14 países de América Latina eh, y el Caribe. ¿no? Entonces fue descendiendo por América Central, eh, Colombia, Perú, eh, Chile y hoy lo tenemos en Argentina con 40 focos en 10 provincias de la República Argentina. Como decía recién, eh, la OPS la describe o, o, o describe dos, dos tipos de influenza, una de baja contagiosidad, eh, patogenicidad perdón, y una de alta patogenicidad. ¿Esto qué quiere decir? Se traduce básicamente en la cuestión clínica. Algunas son menos agresivas, las de baja patogenicidad, y la importancia es la de alta patogenicidad, que hoy se está dando mayoritariamente en toda esta zona eh, que describe el mapa. ¿no? Entonces, eh, entonces se está dando, se está dando ese, ese alerta también por claro. la, la magnitud que, eh, eh, que, que trascendió, que, que trasciende en, los últimos, en el último año sobre uh -huh. todo. ¿Cómo nos damos cuenta eh, que nos contagiamos, por ejemplo, de gripe aviar? Bueno, esa es eh, una cuestión eh, importante que es el tema de la gripe aviar en humanos. Si bien es cierto, en los últimos, desde el 2003 hasta el 2023, se han registrado solamente 868 casos en todo el país, en todo el, perdón, en todo el mundo. Eh, de esa cantidad de casos, más del 50%, específicamente el 53%, eh, eh, cursó con una enfermedad grave y la muerte. ¿no? Entonces, la importancia, la importancia radica también ahí, en la letalidad de este virus. Si bien es cierto, en 20 años esa cantidad no es no es importante, lo que sí es importante es la capacidad del virus influenza, que en este, en este caso es el, el tipo h, H5, h claro. que puede ser H5N1, que es el, el que más circula actualmente, H5N3, H5N8, etc. Eh, la importancia de, del virus influenza, este virus, es que eh, tiene una gran capacidad de, de mutar genéticamente o una redistribución, lo que lo que se dice en, en términos más técnicos, que es la capacidad de, si el, el animal, en este caso el ave, que puede ser silvestre, que puede ser de corral, sí. que puede ser un mamífero también, como los cerdos, por ejemplo, eh, si se afectan por dos, eh, por dos tipos diferentes, eh, o por dos subtipos diferentes, perdón, eh, se puede producir ahí un intercambio o redistribución, como dije recién, del de material genético y esto... Podría, podría ser eh, la afección al ser humano que se da generalmente cuando hay un contacto estrecho con el animal en cuestión. Eh, actualmente se registraron solamente dos casos en América, eh, entre el año pasado y este año, uno en Estados Unidos, eh, que cursó eh, de forma moderada y se recuperó, y uno eh, en América Latina, que nunca se había dado, que específicamente en Ecuador, en Ecuador que también cursó eh, de modo moderado y que se pudo recuperar uh -huh. en su totalidad. Uh -huh. Y con algunos casos eh, estrechos que se estudiaron. ¿Y que sí. y síntomas? Eh, cómo, síntomas cómo son da? similares a la gripe, uh -huh. eh, con, con, con síntomas eh, respiratorios. Sí. De ahí, bueno, que las la familias de influenza generalmente son, son virus que atacan al, al sistema respiratorio. Sí. Y obviamente después eh, la, las cuestiones, las cuestiones de, de que hacen más grave al caso, que ya cuando cuando hay insuficiencia respiratoria y demás que cuando se agrava el caso eh, una cuestión importante es también eh, la cuestión epidemiológica ¿sí? es decir, nosotros no vamos a sospechar o, o, el, o el médico tratante no va a sospechar de un caso que no venga de un lugar eh, que tenga nexo epidemiológico es decir, una persona que no ha tenido contacto con eh, un animal infectado o con una sospecha de un animal infectado o con una persona que haya he eh, estado enfermo, padecía, padeciendo esta, esta enfermedad, no vamos a sospechar del evento. Sí, entonces la cuestión epidemiológica es central, esta cuestión de eh, hacer todo el seguimiento y toda la trazabilidad del paciente para ver si tuvo contacto o no con algún animal que pueda estar estado claro. infectado. Bueno, ahora, por ejemplo, eh, se habilitó se habilitó la vacunación contra la influenza común. Eh, digo, esto nos protege contra posibles casos. De... No, bueno, en el caso particular de la de, la, de la gripe aviar no tiene no tiene cura no, en los humanos. No, no. Eh, es importante esto el tema de la, de la, de la vacuna antitripal porque sí. es Obviamente es de la misma familia, influenza, pero una influenza que afecta a los seres humanos, la cual la vacuna que comenzó la semana pasada el, el, la campaña nacional de vacunación, eh, cubre para las, eh, para las diferentes eh, cepas que afectan históricamente a, a los seres humanos, como la H1N1, por ejemplo, que es la más frecuente y que es una de las que causa generalmente estas, estos brotes importantes eh, en el país. pero eh, pero en cuestiones particulares de la, de la H5N1, que como dije recién, es la, sí. la gripe aviar y el, y el tipo más, que más se está dando en todo el país eh, y en toda la región, eh, no, hay, no, hay... no hay vacunación. Uh -huh. Es importante eh, saber esto para, para, para tener en cuenta, ¿no? Sí, claro. Y bueno y otra cuestión que, que es central también en esto y que no se da... Eh, más allá, bueno, esta es una de las cosas que vimos también con el COVID, sí. más allá de la cuestión sanitaria, uh -huh. hay una cuestión también que es la cuestión eh, económica, si se quiere, las diferentes economías regionales, uh -huh. que eso también afecta eh, y tiene que ver porque, este, por ejemplo, diferentes provincias donde, están, uh -huh. donde existe el brote este, sobre todo en animales, en, en aves de corrales, que son las de consumo uh -huh. humano, este... Se ve encercenado, digamos, la, la exportación hasta mm. que se eh, solucione el problema, claro. que esto es todo un tema porque es una recertificación mm. de que el lugar está libre de, la, de gripe aviar y, y entonces eh, se generan pérdidas eh, importantes a, a las economías regionales, mm. sobre todo. Digamos. Claro, afecta a distintos puntos, no solamente claro. la, la, la, la salud, sino todo, digamos. Sí, sí, claro, tiene que ver la cuestión, como dije recién, la cuestión sanitaria, lo que charlamos, mm. y, y la cuestión esta de que. De que de que se daban en, en animales silvestres, uh -huh. que esto a la vez, bueno, acá en Misiones ocurre también, tenés de pronto animales silvestres o, o el cerco abierto o el corral abierto uh -huh. y hay una relación entre el animal silvestre que puede estar infectado eh, y el animal, la, la, o, la, o si se quiere lo, lo, lo, lo mejor, o, lo, o lo, en, en la cuestión del, del ave de corral, este, nosotros tenemos circunscrito ahí, el, el, si se llega a enfermar alguna Algún, algún ave, uh -huh. eh, sabemos que tenemos el foco ahí, uh -huh. a diferencia de pronto de lo que es el, el, el ave silvestre, claro. que sabemos que migra o que se mueve diferentes en diferentes zonas y ahí está la, la complejidad del tema también. Uh -huh. Bueno, doctor, muchas gracias por la visita nuevamente por favor, y muchas gracias, lo esperamos. Gracias. Uh -huh. Bueno, vamos a compartir una pausa y ya regresamos con más. Seguimos por un UNAM Transmedia al día con información de la Universidad Nacional de Misiones y también información que tiene que ver con la proyección de nuestra institución en la comunidad. Convenios estratégicos, trabajos articulados con organismos, en este caso con Agricultura Familiar. Nos visita la Ministra Secretaria de Estado de Agricultura Familiar, Marta Ferreira. ¿Qué tal? Buenos días, Marta. Bienvenida. Muy buenos días, Jorge. Bueno, ¿de qué se trata este convenio que ha suscrito la UNAM con Agricultura Familiar? Bueno, el, el convenio eh, tiene que ver con eh, una idea, una propuesta, trabajada el año pasado. Eh, soñamos con esto de la agricultura universitaria, vamos a ver qué tanto podemos avanzar. Eh, y la propuesta es armar una feria en el comedor de la Facultad de Humanidades, y después ver también de acercar algunos bolsones allí en, en la sede, ¿no? en Tucumán, eh, algunos bolsones, imagino para la población que está allí y que tal vez no puede ir hasta el comedor, pero que sí le interesa tener esos bolsones. Así que justo hoy se iban a, a contactar con técnicas mías, con referente de, de la Facultad, para ir a ver el comedor, ver el espacio calcular cuántos agricultores, eh, creo que quedamos en cada 15 días, cuál es el mejor día, hablamos de entre martes y jueves, serían ahí establecer el mejor día, eh, también el horario y obviamente que además del beneficio para los estudiantes y la comunidad, eh, es la comunidad toda, digamos, ¿no? donde va a estar inserta la feria porque es en el comedor entonces también se beneficiarán algunos vecinos, sin dudas. Claro, eh, importante esto ir avanzando ¿no? en lo que es la agricultura familiar en el ámbito universitario y acercar estos productos, ¿no? Sí, nosotros creemos y, y es la reflexión que hicimos el año pasado que la, la universidad y las universidades en general tienen mucho para ofrecer a la comunidad misionera y no olvidarnos que la gran mayoría alberga a hijos de agricultores que hoy eh, tienen la oportunidad de estudiar en la universidad pública gratuita o el que pueda en alguna privada, pero es un colono, es, un colon, ¿no? es un, el hijo de. Entonces, ¿cómo no perder ese vínculo y cómo desde la universidad eh, también poner en valor a este sector que es tan importante para la provincia, ya que somos la provincia que sigue teniendo a la mayor cantidad de agricultores familiares del país? Y, y que nosotros nos nutrimos de la chacra porque nos alimentamos entonces cómo hacer que ese joven que dejó la chacra y se fue a estudiar a la universidad no pierda los vínculos, no pierda los lazos y a su vez eh, transmita también sus conocimientos porque seguramente que esta feria va a despertar también esto ¿no? del interés de muchos que tal vez no tienen el vínculo con la chacra pero a partir de esta experiencia querrán empezar a mirar un poco más de cerca eh, quizás para investigar, quizás para, o para hacer su propia huerta en el espacio que tiene, para acercarse más a las ferias francas, a los mercados concentradores, para incentivar a sus otros compañeros, etc. Pueden surgir una serie de acciones y de inquietudes a partir de esta experiencia y creo que la facultad además tiene para ofrecernos muchas cosas a agricultura familiar. Digo, hemos hecho recetas con mujeres rurales, que lo transformamos en un librito, la intención es que eso transite también la Universidad y que podamos tener devoluciones, que podamos aprovechar los espacios físicos que tiene la Universidad para hacer también estas charlas, encuentros, creo que hay una propuesta de alguna charla con los ingresantes que me parece que es, que es muy bueno y no solamente con la Facultad de Humanidades, el año pasado hicimos una experiencia aquí en, en Económicas con los bolsones eh, fue muy exitosa la experiencia, así que seguramente vamos a ir transitando eh, con las otras facultades para hacer alguna experiencia. Ajá, es, es, es todo un trabajo logístico también. Sí, esto, ¿no? sí, ¿No? no, no es tan sencillo, claro. no, no es decir quiero una feria y mañana lo tengo. También hay que considerar el clima, venimos de un clima un poco complejo para la producción, ahora que se van a estabilizar las lluvias, según dicen, entonces va a empezar a haber más producción de hoja, y toda la producción en general de esta temporada que comienza, que es otoño. Entonces, eh, la logística después, organizar, agricultores de qué zona, cómo se van a mover, eh, garantizar que puedan vender. Eh, entonces, el agricultor eh, se mueve con mucho gusto. Claro, hay todo un estudio de mercado previo, sí, ¿no? Sí, sí, o sea sí, cosa sí. que el agricultor sí. tenga que volver con sus productos. A ver qué es lo que la facultad eh, está esperando, qué productos quiere encontrar. Si hay una serie de tareas previa hasta anunciar, bueno, hoy lanzamos. Creemos que va a ser en el mes de abril. Uh -huh. Marta, sabemos del constante trabajo que desarrollan ustedes, la, la innovación que van incorporando, también los espacios que ocupan. Hoy lo hablamos aquí en las listas, en los distintos espacios. Eh, creo que Agricultura Familiar es el organismo del Estado que más eh, personas con contenido ha, ha puesto. Eh, y hablábamos hoy también fuera de micrófono la cuestión de eh, hoy la nave insignia que es el engranaje de la economía del conocimiento que es Silicon Misiones digamos. Sí. Eh, Silicon Misiones tiene un trasvasamiento a distintas áreas, ¿cómo es lo que ataña a agricultura familiar en lo que tiene que ver con este ecosistema del conocimiento? Genial, sí, eh, esto lo conversamos mucho con los agricultores y llevamos a Silicon a las chacras, lo venimos llevando hace unos años por el riego inteligente, eh, el último río inteligente inaugurado fue en Andrade fines del año pasado que fue hecho ya por una startup eh, misionera, así que fue genial porque con bomba solar, toda la tecnología eh, puesta allí, pero después también comenzamos a llevar a, a Silicon y, y hoy precisamente están en Apóstoles brindando una capacitación a agricultores, eh, las herramientas digitales para la comercialización. Eh, es un taller teórico pero también práctico, los agricultores ya salen con su WhatsApp business eh, sabiendo utilizar, instalado, eh, aprendiendo a utilizar el, el Facebook y también Instagram para la comercialización pero a la vez eh, con Silicon estamos articulando todo lo que es biotecnología eh, ahora a fines de mes tenemos una capacitación con Silicon sobre embutidos y lo vamos a hacer en Panambí en 25 de mayo, en Andresito entonces, ¿qué hacemos? es por ahí vulgarizar como se dice el, el, el conocimiento eh, hacer que Silicon eh, penetre también en, en las chacras, en el ciudadano de a pie, porque si no a veces cuando uno va a las colonias y habla de silicon te dicen sí sí silicon sí, cómo uh -huh. entonces contarles qué es eso pero a la vez mostrarle eh, en la práctica que eso también es silicon eh, más allá del desarrollo de las empresas tecnológicas que se van a sentar allí y que va a tener, traer mucho beneficio para todos los misioneros es Además, Carlos Rovira decía ese día que la primera tarea de Silicon es la chacra misionera. Así que vamos llevándole de esa manera eh, nuestro trabajo articulado con, el, con Silicon Misión. Y, y es importante destacar, ¿no? A lo que asistimos el jueves pasado fue la inauguración del primer edificio físico, pero Silicon viene trabajando ya hace varios años sí. y tiene una dispersión territorial muy sí, importante, sí, sí, sí. tanto con la cuestión del programador como con estas líneas de trabajo Sí, que sí, sí, Sí, nos ha acompañado en, las, en los talleres con mujeres rurales. Eh, en el encuentro que hicimos hace poco en Ruiz de Montoya entregamos los primeros certificados a mujeres que se capacitaron en estas herramientas eh, digitales para la comercialización y bueno, y ahora vamos a tener estas otras que tienen que ver con eh, chacinados y uno próximo eh, va a ser sobre, sobre biopreparados, que es un, un gran tema del que se habla hoy, cómo vamos enseñándole a los agricultores a elaborar también sus propios abonos y sus propios insecticidas naturales. Claro, una de las arterias también productivas y del conocimiento tiene que ver con la elaboración de estos productos en base a organismos vivos, que, digamos los, sí. los productos que ya se están usando en la chacra, ¿no? Sí, de pronto creo que en todos estos años los misioneros descubrimos que tenemos muchas riquezas más allá de las naturales y los atractivos turísticos, muchos elementos e ingredientes en la chacra que eh, nos pueden ayudar a armar nuestros propios productos, entonces, eso es lo que han hecho algunas empresas. Eh, vieron esto y empezaron a desarrollar. Hoy están bien instaladas, los agricultores ya conocen el producto. También eh, Biofábrica ha desarrollado un bioinsumo que ya tiene certificación de SENASA. Y todos esos productos empezamos a ver en las chacras misioneras. Pero además de eso, Agricultura Familiar desde la Escuela de Campo, ¿qué es lo que hacemos? Le enseñamos con los ingredientes que tienen a mano a hacer su propio abono y algún fertilizante natural para, atender, eh, para gastar menos, claro. para no poner la mano en el bolsillo y tener que ir a comprar en esta coyuntura que atravesamos, sino valernos de lo que tenemos en nuestra casa, que es un poco este eslogan de vivir con lo propio. Claro, y además generar el cuidado del ambiente, sí. que es nuestro principal capital. Sí, sin dudas. Marta, muchas gracias por visitarnos aquí en UNAM Transmedia. Muchas gracias a vos. Marta Ferreira, Ministra Secretaria de Agricultura Familiar, nos visitaba aquí al día por UNAM Transmedia. Hablábamos acerca de eh, la Feria Franca, acerca de este convenio que se ha firmado con la Universidad Nacional de Misiones y también esta tarea que viene desarrollando Agricultura Familiar, que es eh, bajar a la chacra misionera todo el concepto del ecosistema del conocimiento eh, y, bueno, justamente ir contando de qué se trata en el lenguaje criollo, en el lenguaje de la gente, como es parte de la tarea humanizante que desarrolla en día a día el equipo de agricultura familiar. Ya volvemos. Continuamos al día por una Transmedia en este caso con la gente de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Hace un rato nos visitaba Cristian Garrido, el decano que hablaba con Florencia sobre lo que viene desarrollando la Facultad. Y aquí estamos con Jorge Alcaraz, que es director de la carrera de Historia de la Facultad de Humanidades. Jorge, ¿qué tal? Buen día. bienvenido Buenos días, gracias. Bueno, vamos a hablar de varios temas. Primero de ellos tiene que ver con cómo vive la Universidad Nacional de Misiones y puntualmente la Facultad de Humanidades. ...este eh, Día de la Memoria que se viene, este 24 de marzo. Bueno, para la Facultad siempre es una fecha muy cara los sentimientos, ¿no? Por un lado, por las personas que estuvieron involucrados directamente en secuestros, torturas... ...desapariciones a lo largo de el, la dictadura, este, que estuvieron en el centro clandestino... ...y después, eh, todo lo que tiene que ver con el trabajo sobre la memoria puntualmente... ...trabajo vinculado con las actividades de extensión... Este, proyectos de investigación, o sea que hay mucha, mucho interés por esta fecha en particular y después de haberse transformado en una política de Estado, es mucho más el compromiso porque hay que articular con distintas organizaciones públicas las actividades que se organizan este, en conmemoración y rescatando la memoria fundamentalmente. Uh -huh. ¿Actividades? ¿Habrán capacitaciones? ¿Tienen previsto algo? Eh, concretamente desde la carrera de historia nosotros tenemos pensado hacer una convocatoria abierta el día jueves, este, convocando a, a personas que estuvieron atravesando el, el proceso, ¿no es cierto?, a víctimas del secuestro, eh, algunos eh, docentes, investigadores, estudiantes tesistas para ver desde diferentes ópticas cómo analizan la situación, cómo lo vivieron la situación, esa actividad se hace en el marco del curso de ingreso de la carrera de historia, el día jueves a partir de las 18 horas. Uh -huh. eh, importante también destacar eh, lo que ha marcado ¿no? el, el, el, el golpe de Estado, eh, y cada año se dan distintos debates, distintas, distintos abordajes también de la temática, es un tema inagotable. Sí, es inagotable porque está vinculado a nuestro pasado reciente. Okay. Entonces es una constante reinterpretación de ese pasado y también tiene que ver con las contingencias políticas. Cada gobierno le da su impronta, gobierno nacional, gobierno provincial, gobierno local, eh, sobre lo que quiere conmemorar, ¿no es cierto? O lo que no quiere conmemorar. O sea que es un ejercicio de disputa por el significado del pasado permanente. Uh -huh. Hablabas de los ingresantes. ¿Qué saben los ingresantes a la a las carreras de la Facultad de Humanidades sobre el, el 24 de marzo. ¿Traen ya, digamos, eh, conocimiento del tema, una postura fijada? Y, y es, es muy... Este, en principio el tema está instalado, digamos. Uh -huh. Ser una efeméride está incluido en el calendario oficial, el tema está instalado, este, y hay distintas posiciones respecto a, a esa efeméride en particular y a la conmemoración, ¿no es cierto? Eh, en general, el estudiante de Historia o el que aspira a continuar la carrera de Historia, tiene algún tipo de conocimiento, motivación, ¿no es cierto?, eh, respecto de esta circunstancia eh, Por ejemplo, ese mismo jueves a la mañana yo estaría yendo a, a Oberá y también estaría dando una capacitación sobre el tema eh, a los docentes de uno de los gremios de la provincia, ¿no es cierto?, o sea, que siempre hacemos ese tipo de trabajo permanentemente con las escuelas, con los docentes, el tema está instalado, ¿sí?, claro. Ahora lo que hay una interpretación muy diversa sobre esa problemática. Digamos. Ajá. Y es importante que el tema persista, siempre permanezca, ¿no? que siempre se vaya refrescando el concepto sobre lo que sucedió. Exactamente, es un trabajo que no, no se agota, ¿no es cierto? El trabajo sobre la memoria, fundamentalmente sobre la preeminencia de los derechos humanos en, en, la, en la democracia, ¿no es cierto? El valor que tiene la democracia, el valor que tiene la vida, son cuestiones y la libertad que, que no hay que y que hay que seguir insistiendo. Uh -huh. Hablando un poco de, de, justamente de historia, 40 años del de regreso la, de la democracia a la República Argentina. ¿Qué reflexión te merece como, como un hombre justamente que trabaja la temática de historia? Bueno, eh, puntualmente sí, son 40 años que se vivieron muchas cosas en nuestro país, ¿no es cierto? Si tomamos como un eje este, vinculado al 24 de marzo, que puede ser un eje de cómo vemos la democracia, tenemos distintas instancias, ¿no es cierto? Tenemos el primer paso que se dio con el juicio de la Junta, un paso muy importante. Luego tenemos un retroceso en ese sentido cuando el propio gobierno, este, a través del Parlamento, dicta las leyes de olvido y punto final, ¿no es cierto? Más adelante, con el neoliberalismo también, eh, la política de memoria, eh, no, perdón, no existía política de memoria, sino que hay un retroceso al darse el indulto a todos los... Eh, represores, ¿no es cierto? Y también aquellos que estuvieron condenados por eh, delitos del terrorismo. Luego, eh, en la década del, en el siglo XXI, ya arranca con un criterio diferente. Primero se instalan los juicios por la verdad, después hay una derogación de la ley de olvido y punto, eh, punto final, las, eh, la corte que también este, declara la inconstitucionalidad. Entonces, eh, ahí se abre un nuevo escenario y a partir del año 2006, cuando se sanciona el Día Nacional de la Memoria es diferente, ¿no es cierto? o sea que si vemos el proceso político hay cambios y a partir de ahí hay una instalación del tema de, de la memoria este, la idea de construir ciudadanía eh, después tenemos otra vez retrocesos como por ejemplo en el gobierno de Macri que habla del 2 por 1 eh, cuando salen algunos este, hace, eh, personas que estaban condenadas se les tratan como presos comunes entonces hay otra vez un retroceso no olvidar la desaparición de Julio López en ese interín, digamos. O sea, este, y actualmente existe una política de memoria, pero no es tan fuerte como, por ejemplo, hace una década atrás. Uh -huh. Hace una década atrás esto tenía mucho más fuerza, más presencia, y ahora como que tenemos un estancamiento, digamos. No quiere decir que no haya, pero hay un, un estancamiento. Incluso sentido. los juicios por delitos de lesa humanidad, los juicios por la verdad, eh... Se ha notado como que venían con un buen ritmo hasta hace un par de años y ahora no sé no sé cómo estará ese tema. Exactamente, a eso me estaba Ajá. refiriendo, ¿sí? porque hay un estancamiento por esos juicios. Este, se avanzó en un intento de juzgar a los responsables civiles, que eso es muy importante, eh, que fueron el contexto socioeconómico que avala todo este proceso, este, recientemente con el fallecimiento del responsable de la empresa Ledesma, otra vez surgieron algunas voces trayendo a colación la responsabilidad civil que, que hubo en estos procesos de represión. ¿no? Claro, y ese es el tema, los, los sospechados, digamos, están falleciendo, son gente grande y eso va diluyendo en el, en el tiempo la cuestión. Es así es, la, la universidad misma tiene un estudio sobre la responsabilidad de la empresa Urrutia acá en la región, ¿no es cierto?, este, un estudio que está publicado, así que eh, pero eso no está llevado al plano de la justicia, ¿no es cierto? O si hubieron algunos casos puntuales pero no prosperaron. Y bueno, son, todo, son dos cuestiones. Por un lado está la reconstrucción histórica y por otro lado toda la investigación de tipo judicial. Jorge, en la universidad está muy firme este concepto, digamos. ¿Cómo están las escuelas de, de lo que se pueda comentar y lo que vos puedes saber en las escuelas secundarias o en el sistema educativo tradicional, digamos, en cuanto a currícula? ...en las materias de historia, ¿se pone esto debidamente en el, en el tiempo y en la cantidad que debiera? Yo, ahí te podría hablar de los graduados de Ajá. nuestra universidad, ¿no es cierto? Con ellos eh, siempre tenemos algún tipo de contacto, esta mañana me estaban consultando... ...sobre una actividad vinculada a la democracia, y justamente al 24 de marzo... ...estas actividades de capacitación en novedad, por ejemplo, están vinculadas con los graduados... ...o sea que es una motivación permanente de los graduados abordar esta temática... Ajá. Y nosotros en la medida de los recursos asistimos, ¿no es cierto? O sea, ahora tenemos un proyecto eh, Profae que se fue seleccionado el año pasado y con eso de alguna manera oxigenamos, damos elementos, herramientas, traemos nuevas discusiones este, en las distintas escuelas donde están los graduados y obviamente ellos son los responsables de hacer el, la transposición didáctica en las aulas. ¿no? Siempre es importante la siembra desde el sistema educativo tradicional con vistas a la universidad, ¿no? Exactamente, sí. De paso también mostramos lo que implica la universidad, ¿no es cierto? La producción de conocimiento, la bibliografía que se genera, las investigaciones, las actividades de extensión y también este, la oferta académica que implica la, la universidad. ¿no? Jorge Alcaraz, muchas gracias por visitarnos acá. Muchas gracias. El director de la carrera de Historia de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones. Conceptos muy importantes sobre el 24 de marzo, el Día de la Memoria, también hablábamos de los 40 años del regreso a la democracia, bueno, todos los matices y también la formación de los docentes para que estas facetas de la historia también estén presentes en el sistema educativo. Ya volvemos. Llegamos al cierre de la jornada de hoy, al día, el informativo de la televisión universitaria y te recordamos las redes sociales donde nos encontrás en la página web transmedia.unam.edu.ar y en Instagram nos encontrás como unamtransmedia. Bueno, muchos temas los que abordamos hoy, bueno, de la Facultad de Humanidades, hablamos con el decano, hablamos con la gente de la carrera de historia sobre el 24 de marzo, ...sobre los 40 años de la democracia. Uh -huh. Hablamos también sobre el tema de salud, eh, gripe aviar, que hay un rebrote... ...pero el doctor Felipe Perié dejó en claro que es para... Eh, ...el contagio es dentro del de ámbito donde se encuentra eh, el, el contacto estrecho con los animales... Y la influenza que eh, está ahora, la, la vacuna activa ya desde la semana pasada, es para los humanos. Así que, bueno, no, no tiene nada que ver esta vacuna con la gripe aviar. Bueno, y con Marta Ferreira, la ministra secretaria de Agricultura Familiar, hablamos sobre este convenio que suscribió Agricultura con la UNAM para eh, generar un ámbito de venta de productos de feria franca en la Facultad de Humanidades. Bueno, también distintas... Eh, aristas que se dan, incluso la posibilidad de tener aquí en el campus eh, algún tipo de emprendimiento como Feria Franca también. Articulación de la universidad con el Estado. Así es. Bueno, nos vemos mañana, Jorge. Nos vemos mañana. Que tengan una excelente jornada, una excelente tarde y nos vemos. Choque. Buena jornada, gracias.